Bienvenida, bienvenido, otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Pep Gómez, emprendedor en serie, fundador de Fiverr, que hace poco levantaba 200 millones con una valoración de 1.200 millones de dólares, y ahora cofundador y presidente de Revi, una startup de movilidad sostenible que ya está en 15 ciudades, luego nos confirma si no está en alguna más, y facturando más de 20 millones y ya es rentable, por lo que he visto por ahí. Bienvenido, Pep. ¿Qué tal? Muchas gracias, Corti, gracias por invitarme. A muchas ganas de tenerte aquí. Yo, yo quería empezar por una cosa, porque tú no, creo que no tienes ni 30 años, ¿no? Tengo 29, cumpliré 30 este año, cumpliré 30 en unos meses. Claro, o sea, en, en, con menos de 30 años ya has montado dos empresas como las que he dicho: Fiber valorada 1200 millones, Revi facturando 20 kilos, encima rentable. Tío, parece como que hubieras encontrado la clave del éxito. Yo, yo creo que a veces, muchas veces las startups, yo lo veo como un juego, ¿no? Y parece que tú has entendido. Me gustaría saber cuál es tu visión sobre el, sobre el juego de las startups. Que, que, ¿De qué va esto? Bueno, pues, eh, es una pregunta complicada, ¿eh? La primera pregunta y ya en la frente. O sea, que, a ver, eh, no, no sé, o sea, yo, yo, yo, creo que, yo creo que el juego de las startups, ¿no? Y hay dos partes, ¿no? Te diría, en general, el concepto de las startups como, como carro al que la gente se sube para hacerse rico, ganar dinero y y tal pues a mí no soy especialmente fan de ello porque creo que creo que bueno o sea, creo que estamos en toda una vorágine ¿no? una, una, una, una, una situación pues eh, donde hay donde, donde hay muchísimo capital disponible hay un exceso de, ¿no? no de liquidez en el mercado brutal y entonces pues la gente como en bolsa pues eh, va creciendo todo mucho pero pero pues ahora ahora incluso sobre todo ahora no va a haber volatilidad y va a haber más volatilidad pues la gente se refugia en decir, yo voy a invertir en early stage, me hago un portfolio de compañías diversificadas en inversión temprana, inversión semilla, y entonces, pues oye, voy pues, si lo hago más o menos bien, pues sacaré los mismos retornos que sacaría en bolsa, eh, pero, pero o sacaré más, o sacaré igual, lo que sea, pero no tengo esa exposición al riesgo de que, de que las compañías estén infladas. Es decir, yo creo que ya empezamos a entrar en esa ola que es muy positiva para las compañías, para que levanten capital, porque la gente se está ya otra vez acojonando a invertir, perdonando el taco, a invertir en bolsa. ¿no? Entonces, eh, eso en general. Y luego, en concreto, yo diría que, que para mí, cuando monto una compañía, es un descubrimiento de una industria. ¿no? O sea, yo, yo, yo soy muy fan de, soy una persona que me gusta mucho estudiar temas concretos y profundizar mucho en esos temas. ¿no? Y digamos que tengo una motivación intelectual, eh, sobre temas concretos, o sea, sobre. Me gusta mucho profundizar en temas concretos y me motiva mucho y me estimula mucho eh, aprender sobre, sobre cosas, sobre industrias que no conocía anteriormente. ¿no? En primer caso, fue el caso de los eventos, el caso de la música, el mundo de la música, el espectáculo, que a mí me parecía como una cosa muy, muy, muy, muy, como muy, muy, ¿no? pues por sí mismo, ¿no? pues Un show, pero que, pero que tenía. pero que yo pensaba que, que era. Que era que no estaba tan profesionalizado como, como, como otras industrias eh, y, entonces, pues, decidí meterme ahí, ¿no? Y, y porque me encanta la música y soy músico y, y es algo que me gusta mucho. Y después de ello, pues, la movilidad fue más un tema de, de entender cómo funcionan las compañías de infraestructuras. O sea, a mí siempre me habían motivado las compañías de... de, de, de oye, este tipo de compañías grandes que facturan muchísimo. Mira, justo a, hace un rato estaba hablando con una compañía italiana que factura mil millones, que son un distribuidor de energía, ¿no? Y, y todo esto a mí me interesa mucho porque, porque bueno, pues porque creo que ese tipo de negocios donde la regulación juega un, un juego muy importante son negocios muy desconocidos, ¿no? Para el gran público, la gente no los conoce, no sabe cómo funcionan, ¿no? Y por eso me metí en la movilidad, la verdad, por eso, porque me importa mucho el medio ambiente, porque dije, oye, dentro de todo esto que hay infraestructuras, algo que yo creo que sea infraestructuras y que hoy solo es una burbuja, es el mundo de la movilidad, ¿no? Entonces dije, me voy a meter aquí a ver qué hay, ¿no? Y ya, ya vemos que nos encontramos por el camino, ¿no? Mola, ¿Y, y cuál es tu proceso mental cuando te, te metes en una de estas oportunidades a explorarlas? ¿Tienes, ¿Lo tienes estructurado o, o, o son los pasos que das a la hora de enfrentarte a un negocio? ¿O es algo que, que vas eh, va surgiendo según te vas introduciendo? Bueno, a ver, yo, yo antes de antes de hacer movilidad, o sea, digamos, entre el mundo de los eventos y la movilidad, por ejemplo, una industria en la que le dediqué mucho tiempo, incluso pues eh, hice fundraising, ¿no? para invertir con, con, con dinero de otros, sobre todo en aquella época, ¿no? o, o con un poco con mi dinero, era por ejemplo el mundo del Fintech, ¿no? y todo lo que tiene que ver con identidad, pagos, AML, o sea, procesos de money laundering, temas de pagos digitales, wallets, lending, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, fue una cosa en la que, me profund en la que profundicé mucho prácticamente un año y el año y medio que estuve entre, eh, entre que salí de CEO de, de, de, de Fiber y me metía a CEO de ¿no? esta otra compañía. Mucho tiempo lo dediqué al mundo del fintech. ¿no? Eh, sí que es verdad que el fintech a mí me llegó a un punto que ya me. No, no me aburría porque no me aburra, pero sí que llegó un punto que dije, quizás aquí ya llegó un poquito tarde, porque ya. ya ya en aquel entonces se estaban metiendo, pues en aquella época que llegué para ser, para invertir y poder invertir en compañías muy chulas, pues como Revolut, Coinbase, todo eso, pero ya no era para montar una compañía en ese sector, ¿no? Eh, en cambio, movilidad yo creo que llegué justo a tiempo, porque ya, ya, ya habían llegado los primeros que se la habían pegado, y, pero, no los que, pero no los que habían conseguido hacer el negocio interesante, ¿no? Y, y, y qué de parecido y distinto ves entre Fiverr y, y Revy, ¿no? Porque eh, yo creo que las dos tienen, o sea, Fiverr ya las ha demostrado y por valoración y con lo que está creciendo, Revy creo que también tiene uno, unas posibilidades de llegar a ser también un unicornio una empresa muy grande, pero por otro lado se le ven dos empresas muy distintas, tanto en lo que hacen, pero también incluso en, la, en cómo las has concebido, ¿no? en, en cómo se han estructurado, en cómo se plantean. Para, para ti, ¿qué hay de parecido y distinto entre las dos empresas? Mira, para mí Fiverr y Revee tienen una cosa muy, que casualmente es muy, o curiosamente es muy, muy parecida, eh, que es que son marketplaces locales. ¿no? O sea, son, son compañías que tienen fuerte componente local o un arraigo muy importante a la ciudad o una comunidad construida a base de, de un, una ciudad concreta. Es decir, las dos coinciden que se lanzan ciudad por ciudad, las dos consiguen que tienes que hacer un playbook para lanzar la ciudad... O sea, en realidad son local marketplaces. O sea, sería muy parecido, por ejemplo, sería más parecido a un Airbnb que a, no sé, que a, que a Joan Talent, ¿no? Por ejemplo, te diría, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido yo creo que en eso sí que se parecen. Si bien es cierto que lo de, lo de digamos, en lo que me decís que a lo mejor tiene una cosa que es eh, distinta, ¿no? Sería en la parte de, de la manera en la que crece o el foco quizás que tiene tanto... Revi en el Profitability ¿no? desde el principio y no tanto, tanto FIBER. Eso tiene una explicación, ¿vale? que es el, el negocio de la movilidad. Eh, es un negocio que, que se convierte o se, o se convertirá, si no lo sé, en la movilidad urbana, será lo que, infraestructuras pues, como puede ser, pues, como siempre ha sido, ¿no? como el autobús. ¿no? Hay una empresa que hacía los autobuses para el ayuntamiento y, y, entonces, necesariamente es una compañía o es un tipo de producto en el que tú tienes que poder demostrar que eres rentable desde el día uno porque son contratos públicos. O sea, tú la ocupación de la vía pública en este tipo de servicios la tienes durante un periodo de tiempo determinado y tú tienes que ser capaz de demostrar que esa barre que esa barrera de entrada que tú has construido durante un periodo determinado en el que te han dejado de explotar un servicio, tú eres capaz de poder devolver el dinero que inviertes. Entonces eso es muy distinto, o son sea, proyectitos como de Project Finance, como sea, una constructora, o de carreteras. O así, ¿no? eh, eso tiene una parte muy bonita, que es que tienes esa parte, pero lo otro tienes la parte de escalabilidad, que es todo lo que tú construyes alrededor. ¿no? no solo tiene por qué ser sharing, sino que puede ser B2C, distribución B2C, B2B y demás. ¿no? Pero lo que quiero decir es que en ese sentido... Sí que Revi, tienes que tener eso porque es la naturaleza de construir un negocio rentable y yo creo que es en parte por lo que se han equivocado las compañías eh, a la hora de no hacer eso y, y decir, oye, yo hago como Uber, lanzo aquí lo que haya, spray and pray y tra, tra, no Y en el caso de Fiber es, es, es otra cosa, que ahí sí que es muy distinto, que es, oye, Fiber eh, entró en un momento en el que nosotros vimos que era un océano azul, vimos que había una oportunidad para ganar eh, porque la gente, habían guías del ocio, o sea, timeout estaba Timeout eh, out, estaba... Tal. y luego estaban las tiqueteras que eran Eventbrite, Ticketmaster y no sé qué. No se hablaban entre ellos o sea, no había realmente una comunicación. Y vimos que la gente lo que hacía era descubrir en un medio de comunicación eh, un evento y luego acababan en Eventbrite comprando la entrada y entonces el organizador se gastaba un cuarto del presupuesto o un 30% en marketing y luego un 15% en el ticketing. Entonces dijimos, Oye, si juntamos las dos cosas, aquí hay una oportunidad claramente de cobrar menos y añadir mucho más valor al, al organizador del evento. Y ahí sí que además hay un punto muy interesante que es un punto de fintech, ¿no? Porque es aquel punto de decir, oye, ¿por qué yo como organizador de evento tengo que pagar un 15% por unos tíos que ponen una pasadera de pago, ¿no? Es una cosa que, o si sea, tú la piensas ahora, y cada vez es más evidente que no tiene sentido, ¿no? O sea, lo que tendría sentido es que tú pagaras si te traen tráfico, lo que sea, pero que los pagos son un commodity y eso tiene que acabar bajando, bajando, bajando, y sinceramente a mí me sigue pareciendo y es un negocio perfecto para ellos, pero que incluso Stripe, Square, todo, es que es carísimo para el merchant, ¿no? O sea, para ¿por qué? porque es una cosa, bueno, no sé, es, es mi reflexión y disculpa que me alargue tanto ¿eh? con, las, con las... No, es, es muy interesante lo que dices porque aparte yo creo que es lo que da siempre la siguiente innovación, ¿no? es decir, oye, está la oportunidad de negocio generada por aquel que ha querido ir, mantener comisiones altas, yo creo que lo hemos visto muchas veces ¿no? En, a lo largo, uh -huh. y, y, y el que disrumpe el mercado en un momento determinado se convierte en el disrumpido porque empieza a aumentar comisiones y empieza a querer acaparar más esa posición de dominante hasta que deja el espacio a que te entra otro. Me parece muy uh -huh. interesante ese planteamiento. Pues así es, así es, o sea, así, así es como las... movilidad además es muy parecido, o sea, si lo ves las dos cosas tienen cosas muy parecidas, ¿no? siempre como dices tú, siempre hay alguien que se ha aprovechado, que ha llegado antes y que, y que ha intentado, y que o sea, me, me queda aquí agarrado y me queda aquí y voy chupando el bote, ¿no? hasta que ha venido alguien y ha dicho, oye, ¿esto por qué? ¿No? Hmm. Oye, quería hacer también ahora un poco eh, empezar por Fiber y, y luego nos vamos a, a Revi por, por tus aprendizajes. Eh, tú en el caso de, de Fiber la montas con, con 19 años, eh, tú ahora visto con, con, con perspectiva, eh, ¿tú crees que estabas preparado? Yo, yo creo que es muy complicado estar preparado para montar una startup, ¿eh? porque yo, yo, yo ya peino a canas y todavía no estoy preparado. Pero, ¿cómo, ¿cómo ves tú ahora con perspectiva el Pep de 19 años montando una startup? ¿Sabías dónde te metías? Yo te diría que montar una startup, o sea, no, nunca estás preparado para montar una startup, yo creo que tuve suerte porque tuve personas que me ayudaron muchísimo, eh, el equipo actual que, que lleva ahora en la gestión de, de, de fiber eh, tuve algunos inversores interesantes, me tuve mucha curiosidad, pero sí, por supuesto que yo te diría que piso en perspectiva, pues preparado, nunca estás preparado. Y, obviamente, yo creo que, por ejemplo, haber hecho la segunda compañía me ha sido mucho más fácil que la primera. O, o no, no diría más fácil, pero ciertos aspectos que son similares sí que, las, sí que los puedes reutilizar. ¿no? Entonces, yo, yo te diría que, que, que nunca estás preparado, quizás, eh, o sea, hasta que te lanzas a la piscina y empiezas y montas la primera y todo eso, ¿no? entonces Sí, visto en perspectiva, pues preparado no estaba preparado, pero tampoco tampoco creo que alguien esté preparado, o sea, creo que nunca estás preparado por una empresa, creo que todo lo que te cuenten y aunque te leas mil libros y estudies, creo que no, que no, que, que no se está preparado y que nunca, no lo sé, es mi opinión, eh, mi opinión sincera. Sí, sí, hay que, hay que hacerlo, ¿no? Son estas cosas que las aprendes haciéndolo y necesitas, eh, cuando quizás cuando creas la empresa, saber que necesitas un tiempo para aprender, ¿no? O sea, necesitas pues, recursos o dinero o tiempo que te permita ganar esos aprendizajes que te vas a pegar leches por el camino, sí o sí. Sí, o sea, yo creo que hay el camino este que es la travesía del desierto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que, de que lo hagas lo más corto posible. Entonces, hay emprendedores que se tiran 10 años o 5 años o 3 años o 2 años. Hay emprendedores que, que se tiran, no sé, seis meses. Yo eso no lo sé porque no, no he visto gente que en un mes de la nada, pero sí, siempre al principio hay un periodo en el que tú ya sabes que, y esto yo lo he visto cuando he tenido la otra careta como de inversor y he visto emprendedores y digo, bueno, pues esto pasa, ¿no? Hasta que llega un punto que de repente, boom. ¿no? Y eso, eso se pasa en muchas compañías, ¿no? Que tú ves, no, esto, y tal, y poco a poco, y de repente, boom, ¿no? O sea, dos años después, años después, Sale muy parecido al mundo de la música, además, ¿no? de gente que hace un disco, nadie lo escucha, luego sacan un disco y boom, lo petan, ¿no? Pues esto yo creo que es lo mismo, ¿no? Yo creo que la constancia tiene un peso importante en esto, la perseverancia, creo que, que, creo que tampoco es siempre, o sea, tampoco es verdad que hay 10 años oye ¿no? Que yo creo que algún día tal, pero creo que, creo que es un periodo que es necesario en cualquier compañía cuando se monta, ¿no? Mm. Y, y en el caso de Fiber, ¿cuánto tiempo tardasteis en, en, en, en ver ya el crecimiento que estabais buscando, no? en sentir que se iba a convertir no, yo, en, el, en, el, en el bicho que soy? Porque hoy ya es algo muy grande. Dos años más o menos, lo diría? Uh -huh. dos años, desde 2011 hasta 2013. Porque uh -huh. nosotros lo que lo que vimos es que, a ver, también era otra época, ¿eh? porque es hace 10 años, ¿no? Eh, yeah. Pero, bueno, en aquella época piensa que hacer una aplicación móvil, o sea, ahora nosotros lo hacemos con, por ejemplo, con, con el equipo de Revi, lo hacemos con React Native y con Go y vamos a toda leche. O sea, es que el, el, creo que la primera beta que sacamos, la primera versión que sacamos de Revi, tardamos dos meses. Entre el de cero, al ba, el baquet, todo, seis o ocho semanas estábamos fuera. Eh, en, en Fiber no, ¿no? Porque en aquella época no había React Native y no sé qué, y me hago una app y tarda un mes. En aquella época, por ejemplo, no existían diseñadores de interacción de móvil, nada, no existía. Porque aplicaciones, habían cuatro, o sea, no es que no habían aplicaciones móviles. De hecho, nosotros la primera versión nos la hizo José Florido, que fue un inversor de, de Fiber también, que él era el director, uno de los fundadores de Panoramia. Un, él era un diseñador de Google que en aquella época, aquello para mí era como, mira, este que está en Google, que sabe hacer apps, que tú ves ahora el diseño y te ríes, pero que en aquel entonces era la leche, ¿no? Te que hace de apps, que nos va a diseñar la app, que luego la vamos a probar. A lo mejor te tirabas un año haciendo una aplicación móvil, eh, porque para que sea de esa calidad, ¿eh? O sea, una cosa buena de la época, pues te tenías que tirar un año, ¿no? a lo mejor. Y luego lo sacabas y a lo mejor nadie lo usaba. O sea, eso es una cosa... Entonces, pero tampoco era un tipo de producto que si tú no hacías fichos que estuviesen bien no tenía utilidad el producto con lo cual era un, pro, un, un cosa o sea, yo te diría que lo que ahora lo que en aquel entonces nos llevó dos años ahora a lo mejor nos habría llevado seis meses fácil ¿eh? muy fácilmente eso ¿Y, es y muy bueno es... yo creo para los procesos de innovación o sea es que es increíble claro. ¿no? que tú puedas lanzar una cosa ahora en, en seis semanas es que es increíble sí vas muy rápido eh, y de aquella que es lo que más te costó Pep? o sea hasta ese punto en el que empezaste a ver el crecimiento eh, C ¿Cómo? Más que qué cosas concretas, porque lo he dicho, eh, eh, es muy distinto el uh -huh. momento, pero ¿qué mindset tenías para ir probando cómo crecer, para conseguir usuarios? Porque entiendo que vuestro reto principalmente era demostrar product market fit, demostrar que, que esto tenía transparencia. Eso es. Eso es. ¿Cu ¿Cuál era vuestro enfoque? A verme, a nivel de producto, a nivel de producto nosotros empezábamos haciendo un producto que lo que hacía era ayudarte a decidir qué hacer en una ciudad, ¿no? Lo mismo que hacemos ahora. Lo que pasa es que al principio nosotros hacíamos que, para es una idea, el primer, primer producto que hicimos era un producto en el cual tú hacías un check-in como un foursquare y entonces luego te salía quién más estaba en el mismo evento que estabas tú. Y luego había como un feed que te decía esos grupos que se han creado de eventos, que muchos años después luego hubo algunas apps como, como había una que se llamaba um, Spot Home, por ejemplo, Spot Bros Spot Home en España. Había, había varias que, hacían mismo, que hicieron lo mismo. Esto era como user-generated content, ¿no? Y perdón, que, que utilizan anglicismos, creados en, en eventos que se creaban espontáneamente, ¿vale? Eh, eso nosotros nos dimos cuenta de que generaba mucho ruido en muchos eventos con muy mala calidad y donde la información realmente no era interesante. Y además, no había una cosa accionable, no había como un... Un, un botón o un algo, una acción que te permitiese generar engagement con el, con el usuario. Por lo tanto, la gente lo usaba como una guía del ocio y además era de mala calidad porque tú estabas cogiendo datos, pues no solo de los usuarios sino también de lo que se publicaba en Facebook y en aquellos Facebook Events y todo aquello. Que eso ha seguido así, o se ha ido tirando por ahí y eso no lo usa nadie. O sea, es una cosa que está muerta y el tráfico que tiene, pues es irrisorio ¿no? para, para, para, para Facebook. Es una cosa como irrisoria. Eh, y entonces nos dimos cuenta que si nosotros hacíamos, por ejemplo, evolucionando así, si, hacíamos un, si mejorábamos la calidad de la descripción de esos eventos, si dibuj, escribíamos nosotros lo que ponían las descripciones, como Airbnb, ¿no? como si buenas fotos, buena información, e incluso permitíamos que el usuario pudiese comprar con un clic, eso sí que era un efecto increíble, porque era, oye, mira, es esta penny, es aquí y con un clic me lo compro. O este concierto que me gusta o esta... Entonces ahí fue un poco la evolución. Eso fue en los dos años hasta que dijimos, oye, esto sí, ¿no? Y esto sí que tiene sentido y, y, y la gente se está enganchando mucho, ¿no? Y además, sí. recuerdo que había un momento que nosotros llamábamos el, la prescripción social, ¿no? Social Prescription Cascade, de aquella época, ¿eh? Te de 2015, 2012 donde ya decíamos, oye, fíjate que cada vez que una persona dice que va a un evento, como le llega una push a todos los demás y todo eso, generas un efecto social que estás consiguiendo que mucha gente se apunte a un evento porque otra persona ha ido y como hay una acción que se es que puedes comprar o apuntarte es súper interesante y, y la verdad que fue así a base de prueba error eh, y, y yendo evolucionando ¿no? y, y dos años perdona a tu respuesta <risa> dos, dos años y luego una vez que llegáis ahí ca cambia mucho la forma de crecimiento una vez conseguís product market fit eh, a, a la forma previa cómo, cómo cambias el enfoque de crecimiento bueno, a ver, siempre el enfoque siempre fue, nosotros teníamos un funnel, ¿no? entonces tú en el funnel veías, soy yo, una persona se baja esta aplicación, eh, se registra, pone la tarjeta, con ¿no? en Revi es muy parecido, pone la tarjeta y luego le enseñas un evento y cuando le gusta lo compra ¿no? y entonces ya está, el efecto final es que ha comprado. Y luego incluso podías llamarle, ¿no? la, cuando ya ha comprado, y luego cómo se comparte eso con, con el mundo. ¿no? Eh, entonces nosotros hay eh, mucho tiempo, estuvimos perfeccionando la parte del final del funnel. O sea, cómo conseguíamos que el usuario, una vez entraba dentro, nos utilizara y que tuviese un sentido y que fuese sencillo y todo eso. Y, bueno, una vez ya lo, tiene, lo teníamos probado ¿no? a un coste que tenía sentido, o sea, a un coste donde realmente los números parecía que salían muy bien, ahí ya dijimos, vale, pues ahora me voy al principio del funnel, me voy a la, a la adquisición pura de usuarios y voy a ver de dónde saco los usuarios aquellos que lo que hacen realmente es llegar hasta el final del funnel. Es decir, no cualquier usuario, sino ¿cómo hago que un usuario cuando se baje la aplicación me utilice, me compre una entrada, luego vuelva a la compra? ¿no? O sea, buscamos un tipo determinado de usuario. Es decir, es como decir, oye, yo puedo comprar usuarios de descargas muy baratas, no buscábamos eso, buscábamos cuánto nos cuesta realmente un cliente que compra. ¿no? Pongo un ejemplo, 20 euros, 30 euros, ¿vale? Por ejemplo. Y sabemos que nos va a generar en comisiones, pues yo qué sé, 300 euros o, 200, o 100, ¿vale? Entonces, lo que decíamos es, oye, vamos a ver ese que nos cuesta 30, pero que realmente compra y de dónde lo sacamos. Entonces, nos inventábamos mil fórmulas distintas para enfocarnos en esa parte del funnel. Porque no nos interesaban usuarios que solamente se bajaban en la aplicación o no lo usaban. Porque además eso nos fastidiaba todas las métricas. Lo que buscábamos era usuarios, aunque fueran menos, ¿no? El cohorte, aunque fuera menor, más pequeño, pero más que fuera realmente engaged, ¿no? Y, y eso es como lo hicimos. entonces había, pues, mi, mi, lo, Todo lo que se te pueda ocurrir que creas que pueden llegar al final de un panel, lo hacíamos. ¿no? O sea, probar, probar y, e ir viendo aquellos que, que encajaban ¿no? con el perfil que, que buscabais. Eso es. Eh. Y, y probar, exacto, exacto. Incentivarles a que lleguen al final del panel y, y que inviten amigos y que no todo esto. ¿no? Y, y darles gamification para que, o sea, todo, todo. ¿no? para que De hecho, para que casi todo el crecimiento que teníamos. Eh, o sea, gran parte del desarrollo que tenemos era orgánico, ¿no? Porque por cada inorgánico nos venía un montón de orgánico. Entonces, eh, ahí es cuando empieza a tener mucho sentido, ¿no? Cuando haces la crecimiento así, y dices, bueno, aquí, si esto es así, tenemos que conseguir dinero y empezar a meter a lo bestia, ¿no? Porque, porque si funciona así, es una oportunidad brutal, ¿no? Por, digo esto porque en food delivery o en transportation, como puede ser Uber, o en tipo, sitios así, como hay 3.000 empresas, ahora, por ejemplo, con lo del quick commerce, Claro, es que es muy jodido, porque es que claro, todo el mundo va por el mismo cliente en mismo mercado, entonces los precios se artificialmente y demás. En nuestro caso es que no había nadie y de hecho yo creo que incluso hoy es que no, es un mercado que no hay nadie, o sea, es que no, o sea, es, bueno, es que Fibre es el líder ahora eh, absoluto y yo creo que lo continuará siendo porque es que no, era, era uno de esos mercados que nadie quería hacer, tocarlo porque todo el mundo se lo había pegado, entonces, pues bueno. ¿Y, ¿Y por qué tú crees que sigue sin haber nadie además de, de Fiber? ¿no? Es decir, eh, además de por qué se la ha pegado mucha gente, ¿qué más tiene ese mercado para...? Porque, claro, suele pasar que cuando una startup como Fiber lo está petando, no es muy fácil que llegado a determinado umbral, empiezan a salir muchos competidores tratando de, de, coger, de replicar ese modelo. ¿Por qué eso no ha pasado? Eh. Por, o, ¿O cómo se ha conseguido defender Fiber de, de, de esa posible nueva competencia? Sí que tiene competencia, eh, miento, o sea, cuando he dicho antes que no tiene, sí tiene Y hay muchas veces que levantan, o sea, nosotros veíamos muchas empresas que levantaban mucho más dinero que nosotros Pero que luego se la pegaban Y esto no lo digo en plan chulo, lo digo en plan porque era así Y además estábamos con mucho miedo, o sea, porque decíamos, ustedes, estos tíos acaban de levantar 30 millones Y, y, y, y entonces cuando y hacíamos fundraising, prácticamente era como un fundraising que yo recuerdo mucho una, una persona que se llama Alex, que, que, está, que, está, también, que está en fibra que, que cuando íbamos a hacer fundraising, eh, eh, en la época de las series B todo aquello, siempre me decía él, es que tenemos dos trabajos. Uno, convencerlos de que inviertan en nosotros y dos, convencerlos de que no inviertan en los demás. Porque es que claro, tú imagínate, o sea, ¿tú imagínate? nosotros veíamos empresas que, que venían y que, y, que, y, que, y que levantaban 50 millones, pero, pero burra, burradas. Y nosotros quedamos, que estábamos siempre angustiados, que no llegábamos a final de mes, que a ver cómo conseguimos un dinero para esto y tal. Digamos, estar estos van allí a 50 millones y no sé qué. Y nosotros somos unos pringados y estamos aquí piqui, piqui, piqui, poquito a poquito. ¿no? Entonces yo te diría, que ¿por qué, por qué no? Porque es muy, porque es muy difícil, porque, porque nosotros cogimos mucha velocidad y mucha, ya mucha trayectoria en unos años muy determinados. Porque el equipo es muy único, el equipo que hay. Es un equipo muy, muy... Es una combinación muy buena, ¿no? de, de, de, de, en, la, en la gestión, el equipo gestor, Digamos, por ejemplo, un muy problema analítico junto con un perfil muy creativo, pero entonces, eso yo creo que, que, que, es, que, es, que también es, no, no, no sabría decirte, pero bueno, que competidores hay, eso sí hay. ¿Y, y qué dirías que fue lo más complicado que viviste tú como, como fundador de Fiber? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te sacas de esa etapa a nivel de, de aprendizajes o de, o de momentos? complicados que te han servido para aprender no para, para mejorar la futuro. bueno yo pensé que yo antes compañía con 19 años montes con 19 años y fui CEO hasta los 24 años ¿no? más o menos eh, 24, 24 años. entonces claro yo cuando me recuerdo que cuando me fui de, de, de, de, de ser CEO de, de, de fiber cogí unas vacaciones y yo creo que nunca había tenido vacaciones de verdad verdad verdad nunca había tenido o sea, de, de, de hecho, o sea, como que me cambió la vida, de hecho, creo que me ha cambiado la personalidad absolutamente. Y, y, y cualquier persona a lo mejor que me conoce esa época, a lo mejor te es como. ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de madurez, esa parte de. que a lo mejor no la tenía tanto porque estaba solo centrado en mi negocio, eh, sí que me ha ayudado mucho. Entonces, eso yo creo que, por ejemplo, eh, lo habría hecho mucho mejor ahora. Es que siempre podrás decir esto, ¿no? Pero lo habría, podido hacer, lo habría hecho muchísimo mejor ahora. Porque, porque me he hecho más mayor, pues soy más calmado, porque. Entonces yo como aprendizaje te diría pues eso ¿no? que, que, que yo estaba absolutamente dedicado desde los 18 años desde la mayoría de edad a re, a, a fiber ¿no? o sea, solo hacia fiber era mi vida entonces yo creo que eso te, te, te no, no o sea, te, te, te, te, solo sabes de una cosa no que es de, de una cosa muy concreta no y, y hay muchas veces que no sabes pues aunque te rodees de gente, tienes que rodearte de mucha gente, de muchas personas y aprender a escuchar y demás. Yo creo que eso, a medida que yo me ido haciendo mayor, pues ya lo he ido aprendiendo más, ¿no? Eh, siempre tenemos errores y muchas veces las personas tienen una personalidad en la cual no, ¿no? O sea, te, te, te, se, tiene que ser consciente de sus errores ¿no? y aprender a, a cómo, se, eh, cómo mejorarlo porque creo que es un, proces, un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Pero, pero, pero sí que creo que, que claro, cuando pues, pues 19 años, pues imagínate, ¿no? Pues imagínate, ¿eh? 19 años, 18 años, 19 años, pues así así es, ¿no? Eh, pero bueno, muy afortunado, la verdad, por el equipo que estaba a mi alrededor. ¿Y, ¿Y por qué, por, por qué abandonas Fiber Es decir, hay, hay un momento, lo que has dicho tú, 24 años, dejas de ser eh, CEO de la compañía. Eh, ¿Dejas ese cargo? Pa ¿Pasó algo o tú sí. necesitabas un cambio? ¿Cómo fue ese periodo? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, a ver, yo sobre todo hubo un momento que estaba muy cansado, porque yo creo que también es lo mismo, ¿no? Cuando eres tan joven, tú te tomas las cosas muy como, no, solo tengo que hacer esto y no tengo que hacer vacaciones, y así, que yo creo que al final petas, ¿no? Yo a, a nivel de, de motivación, de estaba súper, súper cansado. Venía de hacer. Voy a haber hecho este proceso ¿no? de los dos primeros años, luego hice una ronda SEED, luego hice una ronda Series A, contraté a, a un equipo que es el mismo gestor que está ahora, luego había hecho la Series B, todo esto sin parar, en un periodo súper, ¿no? Entonces, eh, yo estaba súper mega cansado ¿no? y de hecho así es, o sea, yo me fui, imagínate, perdí no sé cuántos kilos, eh, descubrí la vida, me puse muy guapo, o sea, no, no te puedes imaginar, o sea, me, entonces eh, yo creo que también lo necesitaba. O sea, tú tienes muchos, yo creo que es llevar muchos años haciendo lo mismo sin, sin descansar, plus que yo era muy joven. Con lo cual eso es todavía más, porque es como si tú imaginas que toda tu vida universitaria comprimida en haberlo hecho en ese periodo, pues yo había hecho una empresa cuando la gente había hecho una carrera, eh, sin tener toda esa parte social ¿no? de, de, de haber tenido que también tienes cosas en la universidad, mucho más intenso. Entonces yo creo que eso, eso a mí llegó a un punto que dije, oye, mira, tengo una oportunidad muy buena porque el equipo está montado y es un equipo muy bueno, el equipo gestor, eh, y la voy a aprovechar, ¿no? Entonces la, la, la aproveché. Guay. ¿Y, ¿Y cómo comunicas eso al equipo? no Porque entiendo que es complicado, siendo al final cuando eres founder eh, y CEO de la compañía, que eres como el faro, ¿no? La, es el, el que has montado todo esto. ¿Cómo gestionaste esa comunicación para, pues, oye, pues para mantener no, el poco ánimo? poco a ¿no? poco, poco a poco, porque tú piensas que yo ya desde hacía un poco tiempito, yo ya no iba haciendo el día a día de la gestión. O sea, poco a poco, tú piensas que yo, yo creo que me considero que soy más bueno empezando empresas que gestionando empresas. Entonces, por ejemplo, en Revis igual, ¿no? Con lo cual, yo ya poco a poco, la, las personas que estaban dentro del equipo de gestión ya hacían lo que hacen hoy. O sea, ya, ya, ya, cuando desde el momento que entraron. Eh, cuando yo los fiché, pues ya empezaron a hacer cosas de gestión diaria. ¿no? Eh, entonces, no, no, no, no cambiado, cambió tanto. Quizás la parte que más cambió eh, fue la parte de fundraising, quizás, la parte de contratar talento, eh, pero eso ya lo venían aprendiendo porque por en la última ronda, si les vi todo esto, eh, yo involucraba a todo el equipo. O sea, todo el mundo se metía en el tema, en la gestión. O sea, todo lo que yo hacía, yo involucraba ya a todo el mundo. Y obviamente no lo haces de un día para otro, ¿eh? lo haces como periodo de tiempo prolongado, pues tú piensas que yo tenía mucho patrimonio, en aquel entonces todo mi patrimonio metido en una empresa que era FIBER. Entonces claro um, poco a poco y, pero, pero bueno eh, sobre todo muy importante yo creo yo te diría un proceso así es es, es empoderar al equipo ¿no? y que el equipo realmente funcione sin ti, yo creo que esta es la clave pues una persona que monta una empresa y que se considere un buen líder o un buen gestor es una, una persona que no dependa de que la empresa dependa de esa persona porque es que si no, no, no yo creo que las empresas tienen que depender de una organización que funciona por sí misma y que todo el mundo sea prescindible, ¿no? Y así, por ejemplo, lo he hecho en Revit cuando he montado Revit por ejemplo, es lo mismo, ¿no? O sea, al final, para mí eso es muy importante porque yo creo que genera... O sea, yo no creo en las estructuras piramidales, ¿no? Donde hay un líder que no, es el que realmente el tema y tal, eso yo no lo creo. Yo creo que eso tiene muy poco recorrido, ¿no? Ya que dices esto, ¿Cómo, ¿cómo planteas tú tu figura de, de liderazgo? Por ejemplo, ahora, ahora en Revi, ¿cómo, ¿cómo intentas hacer este liderazgo? Bueno, yo lo que hago es empoderar a las personas que están trabajando conmigo. Yo busco, yo me dedico a buscar a las personas más listas que puedo, con, o sea, a las personas más listas que conozco y que puedo convencer. Les con, intento convencer para que trabajen conmigo y les intento empoderar para que, para que, para que tengan todas las herramientas necesarias, dinero. Eh, sobre todo es dinero, ¿no? O sea, al final es buscar, muchos casos de este tema, es buscarles financiación y todo para que puedan ejecutar los planes en, quizás un punto de vista distinto, pero tampoco, o sea, y, y, realmente, y realmente es lo que yo, que yo hago. O sea, yo me considero mucho más un, no sé cómo te diría, o sea, un, un, un afortunado estar en una industria y de poner a la gente junta para que, para que piense, ¿no? Y yo creo que además las personas que contratan a gente lo otro día hablaba con ¿no? una persona que decía, o sea, yo creo que las personas contratan a gente que son peores que ellos tienen un problema, ¿no? Porque es como, oye, nunca vas a conseguir, si, si tú contratas gente que es peor que tú, pues no vas a conseguir nunca aprender, te vas a aburrir, no vas a conseguir pues, nunca que, que, ganar más y nada. Porque es que si, si tú no eres generoso, si tú no eres una persona, es, bueno, me da igual mi ego, ¿no? Y este tema de la gestión de ego es muy importante y decir, oye, es muy importante que si tú puedes conseguir personas súper brillantes trabajando contigo, que las consigas y luego ya te buscas la vida de cómo haces, aunque tú tengas que tener un poco menos. Pero eso es una... Yo te diría que ese es el dilema más grande que yo he visto en los emprendedores. ¿no? Y lo que miro mucho en la personalidad de los emprendedores cuando hablo con otros emprendedores, cuando los he analizado quizás para, para en la parte del gorro inversor, ¿no? Que es como... Mmm... A mí me da igual, ¿no? Si un emprendedor es súper líder, carismático, no me gusta mucho, la verdad. Eh, me gusta mucho más ¿no? cuando el emprendedor, la emprendedora emprendedor, son personas... Que dices, ostras, analíticas, que dicen, oye, me cojo, esta persona es más tal. O, o, o, o. Eso me encanta, porque eso veo que, que digo, estos lo van a petar, ¿no? Realmente lo ves, ¿no? Cuando una persona típicamente, además te diría otra cosa que es muy contradictoria, cuando una persona sale mucho en medios de comunicación, cuando veo que están todo el día ahí de farra, ¿no? En Instagram, en el no sé qué, todo eso, pues sí, pienso, joder, pues no sé si con mi dinero yo querría invertir en un emprendedor así, ¿no? Porque. Porque, porque yo creo que... que es decir, lo que, lo que quiero decir es que todo el mundo tiene que tener un poco de su vida privada y, y todo eso. Y creo que es muy importante tener una vida privada. Pero, pero creo que hay mucha gente que hace de ser emprendedor un lifestyle, ¿no? un estilo de vida, medios de comunicación, con todo este rollo. ¿no? Yo creo que eso no, no es bueno para la empresa. ¿no? entonces Yo creo que, que ahí, ahí yo tuve unos momentos en que hacía mucha prensa también, pero, pero en general sí que supe... Eso también gracias a, por ejemplo, Bernardo, que por lo menos es que hay inversiones que me dijeron: ¿no? a trabajar y dejarte de hacer tonterías y tal. Y yo luego lo pienso porque yo se lo digo oh, te a otros: tengo amigos que, que han invertido en eso, y les digo: oye, tío, déjate de prensa y ponte pues, no a trabajar. ¿eh? Desgraciado, que cuando si dentro de dos años chapas la empresa ya verás lo que te va a pasar y tal. Y, y, y, y lo veo ahora, pero entonces no lo veía. ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que, que también. Eh, eso ha hecho un poquito de daño al mundo de los emprendedores y tal. Y ahí yo tuve mucha suerte porque. Quizás no era tan show business entonces este tema de montar empresas. ¿no? Claro. Eh, ahora que has dicho de Bernardo, ¿no? Bernardo Hernández, que al final ha sido una persona que, que ha marcado tu vida. ¿Cómo de importante es tener eh, gente como Bernardo, con experiencia, que, que, a los que puedas recurrir? Eh, ¿Para ti ha sido importante? ¿Tienes más figuras además de Bernardo a las que hayas consultado, consultes eh, o con las que hables para apoyarte en la toma de decisión? Sí, mira, yo te diría que, o sea, la respuesta es sí, yo creo que es súper importante. Yo me apoyo en, entonces, diría dos diría, dos partes, ¿no? Algo que considero mentores, y tengo pues, más personas como Bernardo, que pueden ser personas que, que tienen mucha experiencia y que me ayudan en, en temas específicos, ¿no? Eh, que, digamos, que les consulto cosas o que les llamo y les cuento, o que tengo una relación como muy frecuente que vamos para comer cada tanto tiempo y hablamos del tema, o de esto, de lo otro, pregunto cosas. Algunos de ellos, además, también pueden ser inversores míos. En este caso de Revi, por ejemplo, cogí dinero en Revi de inversores como Ali Partobi que considera un mentor ¿no? o Simon Rothman, ¿no? por ejemplo. Entonces los aproveché y dije, bueno, pues para coger este dinero o este, pues cojo el de este señor que además como me va a ayudar, va a tener un incentivo a ayudarme también como inversor. Y luego tengo la parte de mi equipo core que está alrededor mío, como el equipo de gestión de, de Revi, en el que también me apoyo mucho a la hora de tomar decisiones. ¿no? Y, y es muy importante establecer esa relación de confianza y de que no tengan miedo de decirte una cosa o que no sé qué, porque entonces no sirve de nada. ¿no? personas Personas alrededor tuyo están cohibidas a la hora de de hablar de algo ¿no? o de decir algo de lo que piensan sin que tú piensas que tú los vas a juzgar o que no. Qué bueno. Yo creo que es una figura también muy importante y muchas veces da como reparo, ¿no? De decir, oye, tengo mentores o, o incluso no se buscan. ¿Tú, tú cómo has encontrado a esos mentores? En el caso de Bernardo, quien conozca tu historia, viene muy desde el principio, pero ¿cómo has encontrado otros mentores o cómo buscas en el momento en el que consideras que necesitas apoyarte a alguien. Es que es mi, mi, mira, es mi, es mi, mi manera de ser desde, no dirías de pequeño, pero sí desde los 16, 17 años, yo fui una persona que, que me llevé muchos noes, ¿no? Porque yo lo que hacía era, yo mandaba emails cold calling, a lo bestia, a gente que yo admiraba. Entonces, a mí alguien, me, me, yo le admiraba y no sé qué, pues escribía y decía, bueno, no tengo nada que perder porque si no me contesta, pues es pues como si no hubiera mandado nunca el mail porque no me va a contestar. ¿no? O sea, no me ha pasado, es rara vez aquella que me ha pasado... Conozco a alguien y que digo, mira, ya te escribí con 17, me ha pasado, ¿eh? Y yo decía, yo te escribí con 17 años, cabrón, y nunca me contestaste, ¿no? Y luego resulta que, <ríe> luego de, ah, pues, ah, ah, pues sí, eh, pues sí, eh". digo, sí, sí, sí, que no me contestaste, sí que no, pero, pero, pero claro, sí, eso no es O sea, yo lo que hago es, por ejemplo, yo me voy a una ciudad, eh, pues por ejemplo, yo qué sé, pues si me voy a España, ¿no? Normalmente estoy en Londres y cuando voy a España, cuando voy a Italia, cuando voy a Ámsterdam, me voy a Holanda. Llego allí y ya dos días antes me pongo a mirar, ¿quién hay en Holanda? Emprendedores, inversores, actores, músicos, lo que sea. Y me pongo a escribir. Hola, tal, me gustaría conocerte, yo hago esto, he hecho esto antes, necesitas te un café. Y no tengo nada que perder. Entonces, como yo soy una cosa habitual de mí y no me da ningún miedo, ninguna vergüenza, pues lo hago. Y esto, te digo, me traspasa, yo escribo a todo, o sea, hay gente que te da la reunión y puede ser el presidente de una compañía del IBEX, hay gente que, que no te da la reunión y a lo mejor, es pues que a mí me da igual eso, ¿no? O sea, que a lo mejor es otro emprendedor de una startup como tú y no te la da la reunión. Entonces, yo siempre he intentado hablar con mucha gente, ¿no? Y esa parte de networking, no perderla, ¿no? No creerme que soy el centro del mundo, ni mucho menos, sino que soy un pringao, ¿no? Y que tengo que hablar con todo el mundo e intentar conseguir convencer y conocer a la gente y, y ver puntos de vista, ¿no? Qué bueno, me gusta esa actitud de, es verdad, no tengo nada que perder, ¿no? Es decir, oye, pues el, el no lo tenemos por, por defecto. Eh, volviendo un poquito también a, a Revi, eh, ¿cómo, ¿cómo has ido creando tu Revi o cómo, cómo lo has concebido para no caer pues, en, lo, en lo que decías de fiber, ¿no? no No volver a quemarte como, como te quemaste en fiber por, por, por, por estar muy foco en la compañía? Lo has, eh, cuando te has metido en Revi, ¿has cambiado cosas en cómo gestionas la compañía, en cómo te tomas tú el trabajo o, o, o cómo lo has enfrentado? Bueno, es una buena pregunta. Mira, yo, yo lo que hago es trabajo menos horas, eh, pero mucho más focalizado y mucho más provechoso. Tengo tiempo para mi vida privada. Eh, no, o sea, Creo que, hay un, que tienes que tener un balance entre vida personal y vida del trabajo, entonces eso sí que lo hago. Esto es raro porque yo, por ejemplo, veo casos como el caso de, de Elon Musk, ¿no? que dice que duerme cuatro horas solo o cinco horas, que yo trabajo todo el día. Bueno, el caso de Elon Musk es un caso muy extraordinario, pero para mí... Con la edad que tengo, todo esto yo he encontrado un balance en el que yo soy más productivo. Si tengo también vida personal y tengo vida del trabajo que si tengo solo mi vida del trabajo, ¿no? Porque no conozco otra cosa. Entonces, como conozco mucho la vida de solo trabajar y conozco ahora una vida en la que, o sea, solo trabajar, después hice como casi, casi todo vida personal y luego volví a tener un mix de vida personal y vida del trabajo, creo que así lo estoy llevando mejor. Y yo no sé si es que la compañía, pues, claramente, ¿no? está llegando a los milestones de valer, mucho más de lo que valía, digamos, si esto fuera FIBER, ¿no? pues aquí lo estoy consiguiendo mucho más rápido, ¿no? Aquí he conseguido en dos años lo que en FIBER he tardado a lo mejor, no sé, siete años, ¿vale? Eh, pero, pero yo no sé si es por, por esto o porque ya lo he visto antes y entonces no necesito hacerlo, ¿no? Pero, pero porque nunca lo sabré, y nunca sabré si es por una cosa o por la otra. Pero lo que sí sé es que si estás feliz contigo mismo, pues también captas mejor talento, pues también la gente está más contenta. O sea, yo creo que es todo, ¿no? Entonces yo te diría que eso, eso ha sido muy importante para mí. Y para conseguir este equilibrio, ¿te pones algún tipo de límite? ¿Sigues algún tipo de, de hábito? ¿Cuál es, ¿Cuál es un poco tu, tu aprendizaje y tus hábitos para conseguir separar las cosas? No... Me acuesto pronto, me levanto pronto, eh, intento dormir ocho horas, eh, tengo tiempo para leer. Eh, normalmente de lunes a viernes eh, estoy trabajando todo el rato entonces no tengo muchas horas libres porque incluso por la noche trabajo y hablo mucho con Estados Unidos y, o sea que en ese sentido de lunes a viernes o tal pero sí que los sábados y domingos por ejemplo intento montar cosas absolutamente que no tengan nada que ver con el trabajo ¿no? que absolutamente que tengan cero nada que ver con mi trabajo intento no trabajar en sábados y domingos esto no es siempre posible ¿eh? pero o sea o no trabajo o intento hacer breaks y si hace falta cogerme porque sé que el domingo tengo que trabajar mucho y si pues, el viernes y el sábado, pues me cojo un viernes off. No lo hago mucho, pero bueno, quiero decir que intento siempre tener algo para parar un poco y decir, oye, hacer un poco de reset. ¿no? Es cierto, por ejemplo, que no hago deporte, que es una cosa que me gustaría mucho hacer porque creo que es muy sana y porque creo que además mentalmente es brutal. no Me gustaría hacer y lo quiero hacer, ¿no? pero, pero no, no lo he conseguido. ¿no? Y, y, y quizás es una de las cosas cosas pendientes que tengo ¿no? en mi vida que, que para mí creo que son muy importantes y que claramente me genera brilla muchos beneficios en mi vida bueno mola el, el ir aprendiendo no y ir viendo cómo cómo ajustar tu vida para, para ser más productivo sobre todo para estar eh, mejor eh, también quería preguntarte de revi que antes lo comentaba no eh, estáis creciendo y haciéndolo de una forma rentable y muy bien en una industria donde ha habido mucha gente que, que se ha metido y se ha pegado a atacazos importantes como es todo el tema de la movilidad y en particular eh, compañías de patinetes que yo me acuerdo ver, por ejemplo, Madrid, que han pasado 200.000 y ahora ya no queda casi ninguna. ¿Cómo, cómo habéis conseguido, ¿no? So, no solo sobrevivir, sino prosperar muy bien en, en un ecosistema donde casi todo el resto ha desaparecido? Bueno, mira, yo te diría dos, tres cosas. ¿no? O sea, una es que yo empecé mirándome este mercado para ver qué había y si era interesante y, y por qué las compañías... Que, o sea, miré un poco las line, ver todos estos saber y tal y no, entonces no me gustó. Dije, me gusta mucho el mercado, pero creo que lo están haciendo mal porque están haciendo un modelo como Uber de spray and pray y, y, y realmente no están haciendo, no están construyendo barreras de entrada como puede ser así la audiencia para nosotros, por ejemplo, en el caso de, que no sé, de Secret London en Londres con, con Fiverr. O sea que no están haciendo nada que les crea una barrera de entrada y además están entrando en un sitio que no está regulado y que cuando esté regulado probablemente no les van a dejar estar, con lo cual no tiene ningún sentido porque este tipo de producto... No es un producto de consumo, es un producto de infraestructuras. ¿no? O sea, tu cliente real es la administración. ¿no? Con lo cual yo ahí, mmm, mira, a mí una cosa que me ayudó mucho fue cuando me fui a hacer la primera ronda de inversión y todos me decían que no porque yo iba a pedir, a pedir 3 millones y la gente pedía 50. Y entonces habían como, había, había como 4 o cinco empresas en Europa que, que ya, así como digamos, de gente que lo hacía en serio. ¿vale? Había como 4 o 5 que estaban levantando dinero en todos los fondos y tal. Y entonces a mí siempre me decían, no, mira, habla con estos y os juntáis. No habla con este otro, os juntáis y tal. ¿no? Y tú haces el, ellos hacen Alemania, entonces España y no sé qué tal. yo dije, ya, pero es si que en Alemania llueve y hace mal tiempo. Y yo creo, que, yo creo que este producto sur de Europa es donde va a funcionar. Y nadie lo está haciendo porque son alemanes, porque no sé qué. Pero bueno, habían cuatro o cinco. Y cuando yo iba a pedir tres, me decían, pero si es que este va a levantar 50, es que te va a crujir, es que este otro va a levantar 70, es que te van a reventar. Ya creo que no, esto ya lo he visto. Yo lo he visto con Fiber que no funciona así. Pero yo necesito tres para hacer una ciudad bien, para hacer esa ciudad, tener el playbook probado y que todo testearlo. Después voy a hacer otra ronda donde voy a hacer solo para ganar España. Luego voy a hacer otra que voy a hacer solo España y Italia. Y me voy a tirar así tres añitos más. Y luego voy a hacer, y mi plan ha sido siempre hacer así que va un poco replicar lo que yo aprendí con Fiber que veía que funcionaba, ¿no? Que además es un playbook que yo en Fiber yo creo que Fiber lo aprendimos porque Bernardo me habló de que en Idealista también lo hacían así. Si tú te fijas, Idealista es una compañía de mil y pico millones o dos mil millones, que no sé lo que vale ahora Idealista. Y es una compañía que está en Portugal, España Italia. O sea, es que no, no es una compañía que esté en 30 países y no sé qué. Entonces yo dije, yo ahí lo vi, me pareció brutal. ¿no? Aquella, aquellos, por ejemplo, como decían los mentores. ¿no? Yo me... Entonces yo he seguido haciendo esa misma técnica. Y, y, y, y parece que funciona, parece que funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice? Pues esto, cuando veía que todos me dicen que no, que hacen esto, yo me dije: pues se van a perder la leche y efectivamente fueron cerrando uno, luego otro, luego no sé qué, yo decía, bueno, y claro, no puedes decir, no, no, pues ya lo decía, fíjate que yo ya decía este tema, pues no, o sea, ya dices, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero, pero que también hay otros que han sobrevivido, bueno, han sobrevivido, pasándolo fatal, con diluciones a lo bestia para los fundadores y cosas así. Entonces, bueno, yo, yo, yo pensé que era posible hacerlo de una forma distinta. Eh, y por eso, lo, y eso es lo que sea Nosotros somos la compañía líder del sur de Europa. No somos la compañía líder de Europa, ni de los Estados Unidos, ni, ni los más grandes, ni los, con los patinetes más chulos, ni somos la empresa con, con los mayores números de licencias ni de patinetes. Somos una empresa que somos los líderes. ¿no? Somos como si fuera Bird, somos si eh, eh, Lime para el sur de Europa, pero rentable. ¿No? Ellos no, nosotros sí, eso es un modelo que nosotros siempre nos ¿no? Y ahora, en qué, en, ¿en qué ciudades estáis ahora mismo? ¿Vos ¿Estáis en 15 ciudades, España y. Sí, 16, en España y en Italia. Vale, ¿y, y, en España... ¿y cómo, cómo entráis en esos mercados? Porque, porque hay un tema, decías tú, regulatorio, ¿no? que, es, que, es, que es complejo. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, se vende, ¿Cómo se vende esto? ¿A quién se lo vendes? ¿Cómo se entra? ¿Cómo, cómo es todo ese proceso? bueno nosotros lo que hacemos es que solamente entramos a, a solamente entramos a, a ciudades donde, donde está regulado entonces nosotros lo que hacemos es si no está regulado empujamos para que se regule eh, y cuando se regula pues nosotros aplicamos y si ganamos operamos y si no ganamos nos pues vamos vamos a otra ciudad entonces eso en realidad es un playbook muy sencillo o sea es nosotros invertimos mucho ni más de invertimos mucho en, en, en mejorar y en sacar cosas que hagan que nuestros vehículos sean más seguros, más fiables, más eficientes, ¿vale? Eh, para poder competir en procesos de licitaciones públicas. Y eh, e invertimos mucho también en regulación, o sea, digamos, en la parte, digamos, de, de cómo podemos ayudar para que la ciudad sea más... para que el regulador pueda realmente conseguir que, que este tipo de vehículos no, no hagan el salvaje en las ciudades, ¿no? Entonces, me esas dos patas para nosotros son como nuestro día a día. Todo día a día es entender cómo podemos hacer cosas, cómo la tecnología puede, o sea, cómo se puede utilizar la tecnología para en lugar de facturar más como un loco y no sé qué y tal, no solo para eso, que está bien, sino también cómo se puede usar la tecnología para hacer que, que cuando tú ocupes la vía pública lo hagas de una manera más segura, más eficiente, menos, que menos distorsione para los... Para los vecinos, te, mira, te lo creerás o no, no, pero la mayor parte del vandalismo que tienen este tipo de compañías o las pérdidas más bestias que tienen normalmente, no es solo porque entren en ciudades donde hay 30 empresas, es también porque eh, como hacen un modelo donde ellos se anteponen, digamos, en, la, en la, el, como diría yo, no con las empresas, en el liquidation preference ellos se ponen arriba del todo, entonces no, primero yo y luego el ciudadano, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces eso y eres una compañía extranjera que llegas a una ciudad y, y sueltas un patinete y le das prioridad más a que tu aparcamiento del patinete, a que una persona que va en silla de ruedas no pueda pasar porque es pone el patinete, averigo, o sea, claramente el vandalismo viene de los ciudadanos y de los vecinos. Si tú te comportas bien y tú piensas cosas para que los vecinos puedan cohabitar, para que tú puedas vivir con ellos, ¿no? eh, pues la ciudad, fíjate, o sea, es que es increíble esto, pero ¿eh? sea, los, los vecinos. Te compensan, o sea, te escriben, oye, que sabéis que hasta aquí pero lo ha aparcado bien, este no sé qué, qué tal. O sea, lo contrario. ¿no? Entonces, no solo no consigues no más vandalismo, sino que consigues una fidelidad desde el punto de vista del usuario. Entonces, para mí es como el ejemplo de, yo no diría lo que yo hago yo está perfecto, lo que lo ustedes está fatal. Yo no diría que es eso, no, pero, pero que yo creo que, que, que, que hay muchos que, que hay muchos puntos que en ese sentido pues permiten que. que que nuestra rentabilidad no sea solo porque tenemos un tender y vamos a ustedes, donde solamente tenemos un tender, sino que la forma en la que lo hacemos eh, es, es muy ordenada, es muy, no sé cómo te diría, es muy, es muy buena, es, es justa para todos, ¿no? Claro, no, no, no, tiene mucho sentido lo que dices, al final convives con la ciudadanía y es o la tienes a tu favor o la tienes en contra. Eh, en, en este sentido, también por entender cómo funciona este modelo, cuando tienes una licitación, al final, eh, eh, ¿es una licitación por una cantidad fija o depende del uso que luego los... Eh, los eh, pues, es, un periodo de tiempo, es un periodo de tiempo vale. y tú pagas una tasa. Uh -huh. Vale. O sea, por ejemplo, depende de la ciudad, ¿eh? pero típicamente es, tú pagas una tasa de ocupación de vía pública, un impuesto. Y lo tienes durante un periodo de tiempo. Vale. Como los kioscos, sí. ¿vale? Por ejemplo, vale. con los kioscos de la prensa es lo mismo. Vale, genial. Luego tú lo explotas. Es decir, pagas por, por la explotación y luego tú cobras sí. al usuario final, que es el que, el que lo utiliza, ¿no? Pero... Pero sí. hay, hay, estáis solos ya cuando ganáis la licitación, es solo una compañera la que la gana o puede. O, puede, o, o competir, dos o tres. Otras? O más. Nosotros, por ejemplo, donde hay más de tres, o así, que esto ya es como. <risa> Pero donde no vamos. O sea, nosotros donde hay más de tres ya no vamos. Ya vemos, Oye, esto es un cachondeo, aquí hay 10 empresas, esto no va a funcionar, la gente se va a cabrear. Por ejemplo, cuando vemos, o sea, vemos un montón de mentiras en los pliegos, la gente, las empresas diciendo, no porque por GPS, se aparca solo, el patinete se conduce solo y se aparca. Y te salude te dice, perdón, perdón, y se pues, aparca solo el patio. O sea, una no, serie de mentiras que vemos en decimos, esto es increíble, que los políticos, ¿no? muchas veces, pues, por, por desconocimiento, y las empresas que tienen la jeta, y, y, y, y, y mienten. O sea, y mienten, pero a lo bestia. ¿no? Nosotros sí que hacemos mucho, pues, seguir eso ¿no? y perseguir eso. ¿no? Y, y ahí sí que somos muy, muy, muy fuertes, ¿no? o relativamente fuertes, te diría. No somos muy fuertes, pero somos pequeñitos, pero matamos. ¿no? Eso, sabéis lo que os hacéis, que eso es importante. Y, y al final, como ves muchas ciudades, ¿qué ciudades ves tú en, de las que estáis trabajando que, que tengan la parte de movilidad urbana bien, mejor desarrollada? ¿no? Porque creo que es un tema complejo y que no todas las ciudades abordan de la misma manera. Mira, yo creo que, yo creo que, yo creo que Zaragoza lo tiene muy bien hecho. Porque Zaragoza es una ciudad que desde el principio decidió, apostó por, por regularlo. Y entonces, como han aprendido a base de leches, ¿no? Y luego han ido mejorando y mejorando los pliegos. Entonces, eso ha sido muy útil para los ciudadanos. Eh, y además han conseguido que este tipo de, de movilidad se convierta en, en... Ya lo han adoptado como suyo, ya es una cosa que, que los usuarios demandan y hay una, unos clientes recurrentes. ¿no? Eh, eso es un ejemplo de una ciudad que lo ha hecho muy bien. Eh, y luego, pues te diría, por ejemplo... Por ejemplo, Nápoles en Italia también lo ha he hecho muy bien, que ha sido una cosa muy parecida. Eh, o sea, sobre todo, aquí es un tema de, de cómo de valientes son los políticos de decir, oye, en lugar de no mirar al problema, me enfoco en resolver el problema. ¿no? Porque, o sea, al final, cuando digo políticos porque al final esos políticos con los técnicos, pero al final lo que piensan en el ayuntamiento es, oye, esto es un lío, porque estos otros continentes es un lío y tal. Y claro, muchas veces las empresas dicen, bueno, pues yo salgo ahí, opero, como no está prohibido, ¿no? Como no se puede, como no está prohibido, pero ni permitido tampoco es zona gris, hasta que me prohíban o lo que sea. Y entonces esto se les genera una bola. O sea, digamos, dejan macerar el problema, y entonces eso te genera un, un problema gordo porque te acaba explotando, ¿no? Entonces, eso yo creo que la forma de, de resolverlo es más siendo proactivo y diciendo oye, voy a intentar informarme de cómo puedo hacerlo para que realmente esto, como me va a pasar igual, pues que yo pueda convivir y que sea lo menos malo posible, ¿no? Para mí. Entonces, y estoy hablando como si fuera un político, ¿vale? Pero digo que lo que es como que, que sea lo más, lo, lo, que, pues a ver si existe un modelo que no se dediquen a fastidiar, ¿no? Eh, y ahí es donde nosotros aparecemos. Eh, ¿Y cuál es tu visión a futuro de Revy? ¿Cómo, cómo, ¿Tú crees que Revy va a ser otro unicornio como es ahora Fiber? ¿Eh, ¿Tiene un tamaño más pequeño o más grande? ¿Cómo lo ves de aquí a 10 años? Bueno, yo creo que, que para el tiempo Fever. que llevamos puede ser igual de grande que Fiber. Yo creo que... ¿Ya de grande o más grande que FIBER? Yo creo que es igual de grande. El tamaño de mercado es igual de grande o más grande. O sea que yo creo que en ese sentido. Eh, no me gusta más una cosa con la otra porque los dos son como. En mi, mi niño, el pequeño, el otro, mi, mi, mis dos hijos. Yo te diría que, que, que igual, no sé. Yo, yo, yo creo que FIBER lo está haciendo súper bien. Creo que Revi también lo está haciendo muy bien. Además, las dos, fíjate que son outliers en, en sectores. O sea, siempre son outliers, no son como obvio. Eh, y. Obviamente eso es lo que yo creo, ¿no? pero, pero, pero el tiempo lo dirá, ¿no? Yo creo, que, yo creo que por ahora nos hemos ido defendiendo, ¿no? Porque el, el objetivo es mantenerse siempre en el sur de Europa o, o Pep, ¿tú, ¿tú crees que en algún momento tendrá sentido, cuando tengáis ya el sur de Europa bien, bien agarrado, eh, expandirse a otras geografías? El objetivo de la compañía hoy es el sur de Europa, no, no. No, hoy en día, la, o sea, hoy por hoy, la, la, la, el objetivo nuestro es ser el líder el sur de Europa de la movilidad urbana. Vale. Ya, ya te voy a hacer una pregunta como un poco más personal, eh, Pep. ¿Qué es lo que te da miedo? Si es que hay algo que te dé miedo o algo que te preocupe ¿Sí? más habitualmente. Miedo... Mm... No sé... Yo... Yo creo que el miedo, ¿sabes qué pasa? Que el miedo al, al, acaba sobreponiendo. O sea, miedos tienes cada día en muchas cosas. Hay muchas cosas que te pasan. Esto no pasa nada, esto no es Pero no hay una forma. O sea, tener miedo a algo, yo creo que es como. Esto es muy personal, ¿no? Pero te diría que al final es mejor eh, ser asertivo, ¿no? Y decir, oye, si yo pienso que se puede ser un problema, vamos a ver cómo lo arreglamos. O sea, creo que este tema. Eh, no, no. O sea, a nivel profesional, ¿no? Entonces, ¿no? no no, no hay algo que me dé especial miedo o sea, miedo, pues yo, es que yo intento mirarlo todo, ¿no? Y, y, y siempre miro, yo creo que el mundo de la empresa es un mundo, o sea, a mí, por ejemplo, así, medio en coña, medio yo ¿qué me da miedo? Pues yo qué sé, que me parece que vivimos en una burbuja tecnológica brutal, donde las valoraciones son absolutamente absurdas, ¿no? Y donde, y donde hay una burbuja que petará, y ha petado un poquito, pero no ha petado todo lo que tiene que petar, se están notando en las valoraciones de late stage, pero las valoraciones de early stage te viene alguien con una idea y le sigues las valoraciones absurdas. Entonces yo creo que eso me da miedo. <risa> me da miedo, pero no porque lo que me traiga a mí, sino porque eso creo que el día que pete, va a generar una muy mala imagen en el sector de la tecnología. ¿no? Eh, como aquellos que eran los especuladores y que fíjate que al final tal, porque creo que claramente no hay una correspondencia entre una compañía, cuando una compañía no es tech vale X, y cuando la compañía es lo mismo, ¿no? WeWork o no sé qué, ¿no? real estate, ¿no? alquilar oficinas. Con un poquito de tech ya vale como 10X. ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso es así. ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que por ahí eh, hay una hay una hay hay un exceso de confianza en el sector de la tecnología debido a los éxitos que han habido en los últimos años. Yo no sé si hay una capacidad para que esos éxitos se van replicando durante 10, 20, 30 años más así sí. en línea o sea, sí que me interesa así pero digo que no sé si es no sé si es un tema cíclico que quizás ahora estamos al final de un ciclo y que de volanza y que y que, y que como se ha pasado históricamente pues pedimos pues, otro y luego y luego volverá volveremos a estar ahí no sí de hecho en, en línea con esto no parece que últimamente hay como una gran carrera por, por a ver quién levanta más dinero no Todo, eh, qué, qué, qué sensación ¿Sabes te qué da, pasa con levantar por, dinero con levantar dinero el problema que tiene levantar dinero es que luego lo tienes que devolver y además te lo tienes que te espero volver verlo con intereses y además te has diluido como fundadora de la compañía entonces a mí yo no soy excesivamente un súper fan de, de levantar dinero por levantar dinero entiendo que compañías como fiber tienen que levantar dinero porque tienen un posicionamiento único en el mercado y son líderes en el mercado para continuar siendo líderes en el mercado y el riesgo el riesgo resultado pues tiene tiene riesgo recompensa tiene tiene mucho sentido pero creo que eso no es para todas las compañías entonces creo que hoy en día Cualquier compañía, ¿no? como dices tú, tiene una carrera a ver cuánto y no levanta. Y no todas las compañías tienen que ser compañías, no todas las empresas del mundo tienen que ser unicornios. ¿no? Es, esa es buena, ¿no? Que, que se nos ha olvidado. Que a veces, oye, una empresita que facture y genere su rentabilidad y cubra un nicho de mercado tiene mucho sentido también, que no... Estábamos hablando, ¿no? Justo ahora de Product Hackers y, y de Growth Company y estábamos justo hablando de ese tema y yo digo, ostras, me parece súper chula, ¿no? Vuestra empresa. Y me parece una cosa espectacular y que... O sea que yo no sé, yo creo que como yo creo que hay que, que, hay que como dices tú, ¿no? Que, que, que hay compañías que están para de ser un unicornio, ¿no? Y hay es que, que no necesariamente tienen por qué ser unicornio y no por eso ser menos importantes o no valer tanto la pena, ¿no? O sea que yo creo que eso no tiene mucho o sea yo creo que ahora hay un exceso, como dices tú, de interés por los unicornios, o está muy de moda, pero no es. No, no, no, no debería ser la norma en las compañías, ¿no? El tener Justamente. que levantar, ¿no? que focalizarte en la rentabilidad, ¿no? Sí, de, de hecho, a ver, una cosa yo creo que la, la gente parece que se olvida es que hay gente que puede hacer mucho más dinero montando una compañía rentable y vendiéndola que, que levantando muchísimo dinero por, porque al final, por lo que ha dicho tú, te diluyes mucho menos y, y al final del día la, las cuentas son complejas, ¿no? De saber tú como fundador cuánto te quedas después de levantar Correcto. muchísimo dinero. Correcto, yo creo que siempre tiene que haber un balance, ¿no? Y que siempre que levantes dinero tienes que pensar si vas a ganar más después de esa dilución y con ese dinero que sin ella, ¿no? Nosotros, en, además te digo, es que en REBI hemos sido muy así, porque nosotros hemos tenido propuestas brutales, levantar mucho capital, y yo y es la primera vez que me costaba mucho ¿no? decir que no, pero después decía, bueno, es que, ¿dónde me estaba metiendo? ¿no? Luego, en perspectiva, además, entonces después lo hablaba con algunos de mis cofundadores y decía, oye, pero tío menos mal que no cogimos esto, ¿no? porque esto no lo habríamos podido hacer nunca, esto que hemos hecho ahora, ¿no? de meternos a hacer franquicias, hacer no sé qué, esto en la puñetera vida, ¿cómo le vamos a convencer a los inversores de que esto había que cambiarlo y hacer esto? Entonces yo creo que eso eso depende, depende y tienes que saber muy bien. Y solamente los fundadores y el equipo gestor y tal saben realmente cuándo toca y cuándo no toca y cómo toca. ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Oye, ya, ya para acabar, eh, Pep, ¿cómo gestionas la frustración y tensión pues cuando algo importante sale mal? ¿no? lo decías tú antes, al final tú como fundador pasan mil cosas todos los días, pero hay veces, yo que sé, pues rondas que necesitas o habréis vivido en FIBER, momentos donde estás muy al límite, o incluso planes que a lo mejor puedes tener a Dan Rey y en un momento determinado no salen bien. ¿Qué haces para gestionar mejor esa frustración? Nada, yo creo, que, yo creo que hay cosas, si tú, o sea, las cosas negativas que te pasan, si tú eres muy negativo, te hundes en la negatividad. Eso yo creo que no es una cosa que sea positiva. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es ser positivo y ver cómo puedes solucionar los problemas. ¿no? Cuando algo te sale mal, pues ver por qué te ha salido mal, entender muy bien por qué te ha salido mal, ¿no? y cómo puedes hacer para que no te salga mal la próxima vez. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros somos muy de equivocarnos muy veces, pero... O sea, y en Fiverr son iguales, o sea, son, son un tipo de equipos muy resilientes y personas muy... Muy de, de, de, de, de, de enfrentarse eh, a los problemas y solucionarlos y, y, y, y ser constructivos, ¿no? o sea, ser negativo es una cosa terrible, o sea, yo es que intento no estar rodeado de gente tóxica o negativa, o sea, intento totalmente, o sea, prefiero estar con personas que quizás somos más tontitos, eh, pero, pero somos más positivos, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Sí, tener la actitud, no, de su, de, las cosas se superan, cuesta más menos. Es lo más, más importante, superan. es lo más importante. Yo creo que la actitud es lo más importante, ¿no? Nada, gracias Pep, ya para acabar, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde pueden seguir lo que estáis haciendo en Revi, lo que estás haciendo tú continuamente y demás? Bueno, yo no soy muy activo en social media. Tengo un usuario de Instagram que es Pep Gómez que lo utilizo para, sobre todo para, para subir vídeos de música, de canciones que hago y demás. Y luego tengo mi Twitter que es Pep Gómez también. Eh, y, y posteo muy poquito, la verdad. No, no soy una persona muy activa en social media, eh, pero, pero bueno, lo que hago, si hago algo, si hago público, lo publico en estas redes ¿no? eh, ah, pues y en bueno. lo, lo importante para seguirte, porque siempre estás haciendo cosas chulas y, y jo, construyendo compañías que tienen un impacto y, y se puede aprender mucho de ti. Pep, muchísimas claro, pues, gracias por compartir tanto. Muchas ha gracias. Sido... Eh. Corti te agradezco un montón. Eh. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un abrazo.